Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Spencer, película dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart, una película que me gustó mucho y no estoy solo para hablar de esta muy linda película tengo una invitada internacional, no es tan internacional porque es argentina pero está en otro país, Berenice, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por, por sumarte. Gracias, gracias, de verdad. A mí también me encantó la película, la verdad. Y contanos, a ver, porque sos internacional en algún punto, sos, sos argentina, <risa> pero... ¿En dónde estás específicamente ahora? Estoy viviendo en Copenhague, en Dinamarca, un poquito lejos, eh, bien al norte y con mucho frío ahora. Qué lindo. Todo lo contrario a ustedes que están así, como mucho calor, playa, etcétera. Sí, no, acá, eh, por suerte, estos días eh, estuvieron fresquitos. Sigue este milagro de verano, como lo llamo sí, yo. Porque a mí el, no, no es que no me guste el verano, no me gusta el calor. Y acá Entiendo. es complicado el temita del calor así que bueno estoy envidiando ese frío que tienen por allá <ríe> sí sí sí igual frío frío sí, eh, me, te digo, en me, me encantaría vivir alguna vez eso <ríe> bueno bueno te estás invitado cuando quieras te alojas acá <ríe> en algún momento voy para allá bueno vamos a hablar de Spencer allá se estrenó Spencer sabes que sabes que se estrenó pero lo que pasa es que se estrenó hace muy poquito en, pa en particular lo que pasó en Dinamarca es que los cines cerraron en diciembre Y reabrieron eh, con todos los estrenos reprogramados ah. Entonces es como que ahora reabrió, esta se estrenó Pero se estrenó como si te dijera hace una semana cuando se debería haber estrenado Ponele en diciembre claro. Entonces está como todo medio reprogramado Por ejemplo tenemos algunas como Licorice Pizza que todavía no se estrena hasta marzo O sea tenemos todo reprogramado Así que bueno eh, todo por tema COVID, por supuesto. Acá en su momento pasó algo similar. Eh, por suerte venimos de varios meses sin eh, que se cierre el cine. Eh, cruzo los dedos de que sigamos así. Pero bueno, es un y... tema complicado. Al menos eh, ahora con todo este tema de las variantes y las nuevas olas, es como que no terminamos de salir del todo de, de esta pandemia. Pero bueno, va a ser así por un tiempito. Mientras los cines sigan abiertos con protocolos y todo eso, yo feliz. Ojalá se pueda. Exactamente, con barbijo no pasa nada. Mientras nos sigamos cuidando va a estar todo bien. Bueno, un poquito sin spoilers antes de meternos eh, de lleno en esta película. ¿Qué te pareció, Spencer? Bueno, a mí la verdad me encantó, como mencioné anteriormente, me gustó muchísimo y voy a decir algo que es real. Y es que me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque a mí las películas de la princesa Diana en general o sobre la vida de la realeza eh, no me interesan Estamos mucho. Estamos igual, o sea, igual. No, es no igual. me interesan, pero es viste como algo de interés, como sí, no sí. me cautiva. Más allá de que conozca su figura, su popularidad, obviamente lo controversial que ella fue y que falleció cuando yo era bastante chica, bueno, de una manera muy polémica, el que todos sabemos. Sí. Y la verdad es que... No, le, no, no sabía si entrarle o no a la película, la puse y me fue atrapando muchísimo y me fue interesando. Y eso me parece que es muy mérito de la peli. Sí, exactamente. Concuerdo completamente. De hecho, por alguna razón no hablamos mucho de la película antes de grabar y pensé que me iba a encontrar con que era fanática de todo este tema de la realeza no, o que te interesaba. Eso. Y bueno, estamos en el, mismo, en el mismo equipo. A mí también me pasaba lo mismo. Todo este tema de la realeza, de hecho... Antes se televisaba mucho todo lo que eran eh, cuestiones de la realeza y me acuerdo que era como todos ahí expectantes y yo no entendía por qué tanto fanatismo, por qué tanta, digamos, atención a todo eso. Y la verdad que estaba como medio, ¿qué, qué onda esta película? ¿Qué voy tal a ver? Tal cual, tal cual. Y aparte también creo que se hizo medio una bola como, uy, otra peli de Lady Diablo. Claro. Que hizo muy esa polémica. Que uh -huh. igual a, a mí no me gustan las polémicas antes de ver la peli, porque digo, todavía no se sabe. No se sí, sabe. se arma mucha una bola de nieve y de, de, es como que antes de que se estrene ya se están diciendo muchas cosas. Total. Pero por suerte una de esas cosas era la actuación de Kristen Stewart y yo fui por ahí. O sea, se hablaba mucho de que era una muy buena actuación, entonces, bueno, quería ver eh, con mis propios ojos qué onda. Y la verdad que es una de las cosas que, que más me gustó y creo que algo muy importante que, que mencionaste vos es el tema del interés. Sí. A mí me mantuvo, porque digamos que es una película, no sé si lenta, pero que tiene un ritmo que es de la historia que se está contando. O sea, es así. O sea, este tipo de películas sí total, total son así, tienen este ritmo y no se puede ir a otro ritmo. O sea, es esto. Total, es el ritmo del relato. Exactamente. Y mantener el interés, porque es lo que me pasó, y a vos también, sí total se logra, pero de 10. Ahí la verdad que la dirección estuvo muy bien. Me parece que sí, totalmente. La dirección tiene mucho que ver con eso. Yo creo que las escenas generaban una tensión, que después vamos a hablar bien, pero esta tensión que se generaba en las escenas es increíble porque era súper intensa y con cosas que por ahí no sabíamos bien qué estaba pasando. A nivel, siempre separo como un poco el nivel racional o a nivel sensación, ¿no? Y, y a uh -huh. nivel, había algo a nivel sensación, como, uy, Está todo mal, pero se están diciendo si quiere cambiarse el vestido. Entonces como, como que te pasa esto que vos decís, y esto es la dirección, o sea, está bien dirigida la peli, la verdad. Sí, la verdad que es un, un gran logro, pero bueno, eh, va más para, para los puntos positivos si se quiere, pero en general creo que tuvimos esta opinión. Creo que eh, estamos bastante de acuerdo en que es una película que por ahí no es de un tema que nos podía interesar tanto, pero que logró interesarnos. Yo creo okay. que eso es, es la definición más precisa para esta película y qué lindo que pase eso, porque la verdad que cuando vas a ver algo y por ahí no estás tan fanatizado, digamos, y encontrarte con algo que te atrape es, es muy, muy lindo. Sí, totalmente, y yo también creo que apunta a eso, no apunta, digamos, a los fans de Diana, de hecho yo no sé cómo se lo han tomado, digo, no, no conozco a nadie, solo tengo una amiga que es así fanática de la realeza, que no le pregunté qué onda todavía, pero es consumidora de las típicas películas en las que un poco se establecen estos estereotipos de la realeza, entonces yo no sé tampoco en qué sentido, digo, igual a ella le encanta porque ella es transgresora, entonces digo, por ahí en algún punto le gusta, pero no sé si le gusta cómo la muestran. Pero bueno, me parece que igual apuntaba al público más a, a lo popular, digamos, a quienes no sabemos tanto de ella. Y creo que se logró bien. Eso, la verdad que captar un público que no está interesado posiblemente en todas estas cuestiones, al menos desde acá confirmamos que, que se ha logrado bien ese objetivo. Sí, totalmente de acuerdo, re. Bueno, vamos a entrar con spoilers, así que si no han visto la película... Esperen, lleguen hasta acá, pónganle pausa y después lo, lo siguen escuchando. Nosotros vamos a entrar con spoilers. Si no les interesan los spoilers, porque hay gente a la que no le interesa. Total. Bueno, pueden seguir. Esto es. Eh, siguen bajo su propia decisión, como digo siempre. Bueno, un poquito de la historia. Tenemos a la princesa Diana y se nos muestra esta época de Navidad. Estos días en los que van a pasar con la realeza en este lugar. Todo. Lo vemos desde el punto de vista de Diana, cómo van pasando estos días, un poco también esto de, de la controversia, que ya los paparazzis estaban como muy pendientes de ella, de, de toda la realeza. En cuanto a puntos negativos, te mencionaba antes de, sí. de grabar, yo no encontré, esto no significa que sea una película casi perfecta, es como que... Yo le pongo calificación a las películas, no sé si vos lo haces. No sabía, no, mira, Es que no sabría cómo, pero está bueno como para experimentar. Es una cuestión de, yo soy como muy, eh, de ordenar cosas y me gusta, eh, <risas> y ponerle un numerito. Tampoco es como que bueno, ese número ya glorifica o hunde a la película, no. Es más que nada para tenerlas ahí acomodaditas todas. Pero bueno, tampoco es que es casi perfecta, ¿no? pero simplemente de hecho la, la vi de nuevo para poder estar un poco más al tanto y realmente no le encontré como cosas digamos negativas al punto de señalarlas uh -huh. y decir, che, esto no me gustó así, pero vos tenés algo por ahí. Sí, yo lo único que, que tengo así como negativo, yo creo lo siguiente, el abordaje, que es lo que tanto nos interesó, digo, porque también nos interesó desde este mundo interno y cómo se plantea la peli también con este medio surrealismo que rosa. Entonces pienso, a partir de eso, yo creo que la película se tendría que haber jugado quizás un poco más ...con el surrealismo... ...digo, al final vemos que se va todo medio... ...a la mierda, a la M... ...no sé si te puede decir malas palabras... ...sí, sí, Pero, las que quieras... ...perfecto, no sé si yo quizás... ...diría, ¿por qué no más de eso? ...más de eso, más de... ...más de comer perlas, más de flashearla... ...o sea, digo, como... ...que, que se profundice muchísimo más en eso... ...y no tanto... En lo, ...en lo que vemos real... ...y creo que se queda tibia... ...en ese sentido porque vemos un lado surrealista, sí, que está bien igual porque está casi equilibrado con el lado más realista, digámosle, pero quizás si se hubiese ido un poquito más, se hubiese destacado más la película. Eso es lo que me pasó. Como digo, quizás profundizar un poco más en ese surrealismo y escarbar más todavía en eso. Más todavía. Pero bueno, también me pasó eso porque... Yo pienso que quizás la peli se quiso quedar un poco en, la, en, en lo correcto, ¿no? Y, y no quizás decir, bueno, nada, me voy al carajo con Diana, porque digo, también eh, el lugar en el que se habrá sentido él como director es un poco extraño. Porque también es una figura, bueno, después vamos a hablar un toque, pero al ser una biopic también tenemos otros puntos que juegan en cuanto a la presión que la sociedad tiene con esa película. Y bueno, justamente todo esto polémico que decíamos que se generó cuando se supo que se iba a hacer este tipo de película otra más sobre Lady ADD, ¿no? Entonces, con relación a eso, diría, quizás el desarrollo del, del surrealismo me hubiese gustado que, que, que ya está, que termine rota la película que no termine como ahí, bueno, después vamos a hablar del final, pero con ese final, bueno, está todo bien, que no es, está todo bien, por supuesto que no, pero es como, bueno, estamos con los chicos yendo al KFC, no sé. Quizá eso, pensaba en algo de, de la rotura de ese personaje que se manifiesta y después queda como eh, medio en una estructura casi circular, podríamos decir. Sí, es verdad, no, no lo había, digamos, notado así, pero ahora que lo mencionás es cierto. De todas maneras no me molesta y destaco, por eso justamente habíamos hablado antes de comenzar, que no es negativo tampoco, la claro, película me sí. encantó. A veces pasa, es como esto de, bueno, no es negativo al punto de me arruinó la película, no, sino nada. es como algo para mencionar. Exacto, sí, total. Pero sí, sí, ahora que lo mencionas es cierto, es como que no se terminó de profundizar un poco en, en ese aspecto, que cuando aparece en la película... La verdad que, eh, al menos a mí me gustó, es como esa exploración por ese lado de, de lo que pasaba con Diana, que la verdad que está bueno verlo en la película, se refleja bien en los momentos que se refleja, pero es cierto que por ahí no se profundizó tanto en ese aspecto, aunque realmente es eso, es como un detalle de, bueno, está ahí, se podría haber profundizado un poquitito más totalmente, porque te lo plantea también mismo la película, te lo plantea claro. y después te lo saca, entonces es como no me lo saques, dame más de eso, que es lo que funciona y, y bueno, un poco también eh, yo manija de que no sea eh, de que no sea realista y de que no sea por, por supuesto una peli más por eso pienso que se podría haber destacado quizás más de lo que se destacó, pero igualmente creo que gustó mucho a la gente en general sí, sí, sí en general gustó bastante bueno, eso por ahora lo único negativo. Por ahí mientras vamos hablando, encontramos algo más, pero Obvio. por ahora es lo único para destacar. Yo al menos como mencionaba antes, no encontré nada así para decir, bueno, esto por ahí no me gustó tanto. Y en los puntos positivos ahí sí, ya tengo varias cosas. Un montón, un montón. Tiene muchas cosas muy positivas. Sí, más o menos va a ser todo lo mismo. Así que puede que, que coincidamos en eso. Yo creo que una de las cosas más positivas de la película es el aspecto visual. Yo creo que en, en cómo está filmada eh, la fotografía, los planos... Hay varios planos abiertos que son... O sea, eh, la película es como... Son cuadros constantes para enmarcar, digamos, que sí. eh, visualmente te atrapa desde, desde, desde que empieza, directamente. Y eso, en cuanto a cómo se cuenta la historia... La verdad que me ayudó muchísimo. Sí, total, totalmente. El tema de los planos y lo estético a mí me fascina. En este sentido me gusta mucho también esa, esa contraposición entre lo bello estéticamente también, ¿no? Que vemos el palacio, lo limpio, la realeza, como un poco esas imágenes en contraposición a la destrucción mental y física de ella, como me parece un muy buen juego, muy bien jugado, digamos. Esa, esas dos cosas en contraposición siempre garpan en, en to, todo lo que vemos de que sea de la realeza. Si hay destrucción también, es espectacular ese choque. También, primeros planos a, a, a Diana, a Kristen Stewart, que también son, eso a lo que mencionabas antes de, del tema de la atención. yo creo que comunica mucho, Kristen, solamente con gestos, más allá de diálogos. Que diálogos eh, hay muy buenos, yo creo que en ese apartado también eh, la película es muy sólida, pero en cuanto a los gestos de, de ella transmite muchísimo. Hay incluso momentos en los que no, no hay diálogos, no se habla y es increíble el manejo que, que hay en esa actuación para, para lograr llevar mucha atención o algún tipo de sentimiento a, al espectador. Eso me, me gustó mucho. Sí, sí, coincido. Yo creo que lo que tiene es, como vos bien decís, el guión es muy sólido, eso se nota. Entonces también se profundizan en los no dichos y en los dichos, y eso es clave para que una película funcione. Y en algún punto también creo que ya que hacías mención a los planos y... Yo creo que la música también juega un, un papel bastante, bastante principal. Hay unos pianos ahí de fondo que te desequilibran la mente y creo que juegan también con su estado de desequilibrio mental increíblemente. Lo mismo pasa con el jazz que, que a veces le ponen a ella de fondo, un jazz ahí medio extraño que nos hace vivir esa película. Me parece que un poco... Él tenía una decisión muy firme y eso se nota a la hora de contar cuando vos sabés lo que querés contar. Y entonces fue por eso. Fue por eso con todos los símbolos. Y en ese sentido, digo, la película es muy clara. Sí, otro gran punto positivo. Posiblemente de, de lo que más me gustó, lo dije también con, con el aspecto visual, pero la banda sonora es bellísima. La verdad que eh, eh, lo que hace Johnny Greenwood, bueno, ya más. desde Phantom Thread* que también esa banda sonora me había encantado, y este año estuvo bastante ocupado, hizo cosas muy, muy buenas, y, y esta banda sonora es magnífica, porque acompaña muy bien esto que decías de, del estado mental de, de Diana, que lo vemos en, en varios momentos, y en momentos importantes en los que, repito, no hay diálogos, o sea, acompaña muy bien todos, todos los momentos, de hecho hay, hay una escena en la que Vemos a Diana a, a lo largo de su vida, digamos, corriendo, que es. es esa escena es maravillosa. La de la infancia, que, decís. Claro, sí. claro. La verdad que. Es, eh, no sé, es la banda sonaba, compañía muy, muy bien. La verdad que es un laburo impresionante. Sí, a mí me parece que es como la clara demostración de que, de que él sabía lo que quería contar, lo puso, puso todas las herramientas ahí, dijo, bueno, esto es así. Y, y se demuestra porque también, también eso me gusta. Los otros personajes, si bien no están del todo desarrollados, no importa porque no es lo que nos quieren contar, ¿viste? Son como medio un fondo, es como si hubiese una lupa que nos nos muestra ella en ese momento o lo que ella ve, también mucho de esto, lo que ella ve, lo que ella siente, y en ese sentido me parece que eh, no le reclamo que a cualquier otra película seguramente se lo hubiese reclamado, no le reclamo el no desarrollo de algunos personajes Sí, en ese aspecto yo creo que todos acompañan, es como sí. es la historia de Diana y bueno, el resto está ahí para acompañar a lo que vemos en cuanto a su vida hay un par de personajes que son como más amigos, digamos, de de Diana, está el chef, no diría que es amigo, pero bueno, eh, tiene una relación bastante más cercana. y Está el personaje Maggie, de Maggie, sí, sí. Claro, que es bastante importante para ella. De hecho, en un momento hasta eh, la ve en otra persona cuando sí. no estaba. Tremendo. Y al final vuelve y ahí tienen ese momento en la playa muy, muy lindo. Es como que a través también de los demás personajes con los que tiene más relación y con los que por ahí no tiene tanta relación, o con los que tiene una relación un poco complicada, también se nos muestra cómo era ella, o sea, lo que se nos quiere contar. Sí, yo creo que es eso, está muy bien el enfoque, como el enfoque está presente en la escena porque está, eh, se sabe, eh, o sea, la escena dice lo que tiene que decir, entonces, en ese sentido me parece que es, es dirección pura, o sea, está bien dirigida la peli. De hecho, yo creo que quizás cualquier otro, o sea, no quiero decir cualquier otro director, pero quizás se hubiese perdido un poco todo si, si no hubiese sido él. O, o, o, o no hubiese sabido de, de decir, bueno, es es por acá, es ella haciendo esto, es esta escena. Y creo que ese ojo es increíble. Me gusta mucho esto que decís, la primera escena con Maggie también me parece muy interesante. Cuando ella le dice que todos la vigilan en la casa. Que ahí vemos como, bueno, vemos en reiteradas ocasiones como que ella, ella tiene esto de que sabe que algo le puede llegar a pasar, ¿no? O por lo menos esa fue mi sensación. Ella lo siente, hay algo, viste, que que le dice, a, le dice a Maggie, Easy for them to do what? Tipo, ¿qué quieren hacerme? No, bueno, nada, no se la hagas tan fácil. ¿Tan fácil que. <ríe> o sea, y un poco al principio también, ¿no? En una de las primeras escenas con el chef también sí. le dice, ¿como qué? ¿Me van a matar? <ríe> un poco que vos decís, qué bueno eso, ¿no? El presagio. Eh, bien, de, bien de la tragedia viene todo esto. El tema del presagio, del mencionar en la primera escena lo que después va a pasar sí. aunque no pase en la película, ¿no? Digo, aunque aunque sepamos cómo termina la historia y que no es necesario también que en la peli nos la cuenten. De hecho, yo creo que hubiese perdido sí, un montón Sí, porque de era por ahí ir a lo obvio. Era como, bueno, eh, vamos a... Pues total. Claro, ya, ya hay varias de eso. Hay un enfoque bastante claro en mostrarnos unos días y también esto también juega bastante de lo que es la vida de la realeza, porque ella en todo momento se nota que quiere eh, tener una vida más ligera, eh, estar con sus hijos, no seguir todos estos protocolos que hasta la vestimenta está etiquetada, tipo, tenés que usar esto en tal fecha, no puedes usar Totalmente. otra cosa, que es algo incluso que critican, y, y está muy bien eh, llevado a cabo eso, la verdad que, te hace empatizar mucho con el personaje y entenderlo, porque eh, eso es clave. Y, e incluso entender también a los demás. Eh, por ejemplo, Charles, que parece como una especie de villano, digamos, pero en un punto él explica que él no quería hacer ciertas cosas y las tiene que hacer porque está en esa posición. Él está en la misma. Eh, también uno de los hijos que le preguntan eh, sobre ser rey y él contesta como, bueno, otra no me queda, es como, es lo que me toca. Y, y eso me gustó mucho, eh, repito, no solamente con Diana, sino con el resto, que se muestre bien lo que es esta vida, digamos, lo que eh, todos los protocolos que tienen que seguir, lo que no pueden hacer porque si no... Eh, están los paparazzis que le sacan fotos Que se habla eh, mal de, de esta gente Es como que incluso las personas El pueblo, como se menciona en un momento Los ven como algo más Y son personas normales O sea, eh, quieren vivir una vida normal Que es un poco lo que busca eh, Diana Y me parece también súper bien abordado también el tema Como también me gusta mucho No sé si vos la tenías para destacar Capaz que vos también sí. La pillaste a esta escena porque es fantástica. Mencionalo porque tengo ahí algunas escenas. Perfecto. Escena en la que ella baja después de la escena, de la espectacular escena, que también un escenón, que para mí es una de las mejores del 2021, una de las mejores escenas. Ella baja así en medias, en jeans. ...a bajonearse un poco lo que haya en la alacena ...las frutas que tienen ahí, un pollo... ...empieza a comer, le empieza a entrar a todo... ...como quien vuelve de bajón a su casa y abre la heladera... ...y de repente está... ...levanta la, la mirada y está este señor Alistar... Eh, ...creo que se llama, sí. Alistar Gregory... ...ahí mirándola y ella como... ...uy loco, no me puedo relajar un segundo... ...que me estás mirando todo el tiempo y le dice, te quedaste con hambre, y hay una secuencia ahí, que para mí es todo, porque imagínate que es casi el los únicos momentos en los que ella se muestra relajada, es cuando no hay nadie, y se empieza a mostrar que ya no puede estar relajada, porque evidentemente siempre va a haber alguien que es un poco a lo que juega la película, todo esto de que la están mirando continuamente. Y creo que es fantástica tanto la escena en los diálogos como en las actuaciones de ellos dos, ¿no? Un poco esa tensión que se genera, porque ella aparte creo que justo, no sé si está mordiendo un pollo cuando levanta la mirada. Sí, que vos sí decís, de hecho lo deja ahí. Claro, que vos decís, ¡qué increíble esto! O sea, eso me pareció magistral. Y creo que en ese sentido... Ese tipo de escenas, bueno, él me parece mm. un actorazo, el que hace es ese personaje, no me acuerdo, Timothy algo. Timothy Spall. Sí, él me encanta, es maravilloso, pero creo que también el personaje le sienta muy bien y él lo supo llevar, también con esto del libro, bueno, mm. después si querés hablamos de lo del libro y de la, ahí de la historia paralela con Ana sí. Bolena, que es increíble. Sí, sí. E esa escena me pareció maravillosa, una de las que más también está ahí en el podio de las escenas, pero creo que la de la cena es la que le gana, después si hablamos de escenas... Sí, la tenía la de la cena, no la de cuando va a buscar comida, no, no, no la había mencionado así que bien ahí que, no. que la mencionaste, pero sí, muy, muy buena escena y también el personaje de Alistar es eh, un poco también como que juega por momentos como que es villano digamos, eh, por ponerlo así... Pero, no, está siguiendo... Es un militar, claro, claro, exactamente. está haciendo su trabajo. Él. Y aparte, viste que él le dice, yo hago mi trabajo, que tenga Feliz Navidad, como un poco, esto es lo que tengo que hacer, a mí no me importa tu rebeldía, yo lo voy a hacer, como también muy militar es esto de, de esta es mi misión y la tengo que cumplir, ¿no? Como no compadeciéndose por nadie. En algún punto eso me parece... Me parece que, que está muy bien mostrado. Me parece que hay algo muy bueno. No sé si vos después ibas a hablar de esto o no. Pero yo ahora estoy... No, no, vos, vos... Vos calmame, eh. Sí. Hablá todo lo que tengas que hablar. <risa> pero me, es que esto me encantó. Porque no sé si yo soy una perseguida total, pero todo me pareció un símbolo a mí. Y creo que en esa entrada al... En esa primera entrada de ella al palacio que viste que los chicos están con fríos porque sí. no le prenden la calefacción, eh, como ese frío que sentían en el palacio me parecía como muy representativo, tipo, claro, esta, la realeza es más fría que, no sé, digo, más allá de que pueda ser verdad que protocolarmente no se prende y que les tienen que dar mantas o lo que fuera, Digo, me, me parece que ese frío habla de mucho, como de por qué también a ellos les gusta estar con la mamá, van corriendo y la abrazan, como hay algo medio cálido cuando están con ellos, y, y cuando no están con ella es como el frío, el, la manta, y con esto voy también a otra cosa que vos bien dijiste, su que es, a mí me llamó súper la atención, que se muestran las escenas con los hijos como muy en secreto, como si mm. fueran una secta, ella no puede estar tranquila con los hijos afuera en el palacio. Tiene que estar o afuera, fuera del palacio, en el auto o en otro lugar. O bien adentro del cuarto como refugiándose sin que nadie entre hablando de los regalos. Como eso también me parecía que loco, ¿no? No puede estar con los hijos libremente donde quiera en el palacio. Ni siquiera, no solamente con los hijos, sino eh, relajada. Es como que ella... Eh, no se puede Total, relajar adelante de, de, de, de la realeza, digamos, de, de, la de, de las demás personas. Incluso sí. ahora que mencionabas eso de los hijos, bueno, este tema de, del frío eh, me, me gustó mucho, no lo había notado, pero es verdad. Y de hecho uno de los muy lindos momentos que tiene Diana con sus hijos, están a la luz de la vela. Totalmente, hay algo como de la, también de la linterna, porque cuando ella después va a la casa hay linterna, hay varias linternas que están como ahí, viste, generando una imagen de lo cálido en oposición a lo frío. Eso me parece maravilloso, súper bien logrado, también medio hasta casi barroco. Cuando ella al final va a buscar a sus hijos, que estaban disparando, eh, ellos literalmente se escapan de la realeza. O sea, bien, se escapan de ese lugar no. en el que no podían ser felices y se van corriendo. Eso es increíble. Y de hecho, a mí no me gusta hacer link con la realidad, vamos a decir la verdad porque en realidad la película yo creo que es autónoma eh, y es una obra de arte aparte, pero digo, también si miramos el hoy en día, nos sí. hace un poco de sentido, como con cómo siguieron los hijos entonces, en, en algún punto, sobre todo el más chico, el pelirrojo no me acuerdo nunca el nombre, eh, Harry es? Oh, oh. Sí, Harry Bueno, de, de hecho también él también es muy controversial y entonces yo digo, como que claro tiene todo el sentido del mundo todo esto, me parece que es maravilloso la escena, que ellos escapan. Ellos escapan, no les gusta nada la vida esa. Están, sí. están en una. Yo creo también que un poco... Ellos les gusta también lo relajado. Me parece que eso también lo mamaron de ella, ¿viste? Que dice, ¿por qué tenemos que abrir los regalos y no podemos ser como pibes normales? Eh, ellos lo plantean, de hecho. Quieren una Navidad normal. Me, me llama mucho la atención porque también digo, ellos también vivieron toda su vida ahí, pero bueno, me, me, me parece que está bien en algún punto. Me, me parece que ellos quieren otra cosa y su vida también sienten que está fuera de ese palacio. Un poco lo que Diana muestra se extiende a sus hijos, que son por ahí eh, los otros personajes que también se sienten como ella. Porque, bueno, eh, lo, lo decía con Charles, que él también se daba cuenta de, bueno, yo tengo que ser así porque tengo que ser así, básicamente, no queda otra, pero no busca, eh, digamos, cambiar, no, no otra. busca otra vida. En el caso de Diana y de sus hijos, sí, es como que agarramos el auto sí. y vamos al café, Total. C. listo, corta. Yo creo también que a ella le hacía mal, bueno, después vamos a hablar, si querés, pero yo creo que viene también por un lado uh -huh. de la infelicidad de ella, sí. ella es infeliz, y eso es súper triste, ¿no? Cuando uno tiene que... Eh, uno tiene que revivir sus momentos de la infancia para encontrarse a sí misma de vuelta, me parece súper fuerte, uh -huh. porque ella se perdió a sí misma, y es un poco eso lo que le pasa, y creo que eso, bueno, es muy metafórico cómo está dado, de hecho, bueno, en la película algo que me llamó muchísimo la atención es cómo, hay un casi primer plano de, en una de las primeras escenas, viste que los, los camiones militares atropellan a La Paloma una y otra vez, sí. y eso me parecía como muy fuerte, digo, no te está diciendo nada, pero te está diciendo todo la película, sí. hay algo de la libertad que no existe, que no está, digo, La Paloma siempre representó la libertad en algún punto. Sí, exactamente. Y, sí. y la aplastan los militares, me pareció muy fuerte, muy fuerte que empieza así, yo no me acordaba de eso, me acabo de acordar, una soledad increíble, o sea, más allá de que es Londres y los árboles están pelados, una soledad, es ese campo, esos árboles, terrible, escalofriante casi. Todo lo protocolar, digamos, ya que te muestran los militares, a los cocineros, es como ya te va metiendo en todo este universo que, que es así, digamos, que después vamos viendo más, más adelante en la película. Sí, totalmente. Se focaliza mucho en el protocolo inglés. Y es muy teatral también el protocolo inglés. Tiene algo también medio como que te cautiva, ¿no? En nivel imagen, como, como ellos, sí. no sé, sacan las cosas del cajón. <risa> Digo, hay algo medio esquemático que vos decís, qué bueno, qué buen ritmo que tiene. Bueno, al menos lo último positivo para destacar, digamos, creo que es definitivamente la actuación de, de Kristen Stewart. Que yo creo que no está inflada para nada, sí, realmente. Al menos de todo lo que vi en el año en cuanto a actuaciones femeninas, definitivamente es la mejor. Incluso ahí la tendría un poco con Judy Comer por The Last Duel, pero creo que definitivamente es la mejor actuación de, de 2021. No sé qué pasará con los Oscars, porque al momento que estamos grabando esto todavía no se saben las nominaciones, y es como que Christian estuvo ausente en algunas premiaciones y um, parece que ahí puede llegar a faltar, pero ojalá que no, porque la verdad que al menos yo creo que es una muy buena actuación y es un tipo de película en el que claramente se necesita eso, porque es película de una persona, un personaje, y se la carga en sí. la espalda básicamente, o sea, su actuación es sí. la película. Sí, total, totalmente, y también me parece como un poco más allá de que, bueno, yo yo soy directora, así que siempre voy a decir que también que su buena actuación tiene que ver con su dirección, ¿no? Yo creo, en sí, esta, sí. Creo, que, creo un poco en estas dos cosas que van de la mano, porque si bien vos podés ser buen actor, te si pueden no dejar te solísimo, bien. Te pueden dejar solísimo sí. y podés ser bueno, pero te das cuenta de que la peli no va a ningún lado y entonces por ende vos quedas perdido y por ende no sé si es tan buena actuación. Bueno, es polémico, esto es para hablar en otro No, momento. no, está. Sí, es para hablar en otro momento, pero está muy bien lo pero, que haces. Pero sí, creo que ella está muy bien acompañada, muy bien dirigida y totalmente esto que decís que es súper importante su figura porque es todo lo que narra la película, es ella. Y tiene que ver con su problema a nivel tanto, bueno, físico también podríamos decir, pero también psíquico. Y tiene que ver con este con este trastorno que además a mí me parece súper interesante. Yo no creí, te, lo voy a, te voy a ser sincera, no creí que, si, que iban a ser tan oscuros con el personaje y me gustó que lo fueran. Porque digo, fíjate que ella va a vomitar y cuando vomita, ella vomita a esa realeza, ella vomita, ella eso le provoca arcadas, como digo, más allá de, digo, si tiene un trastorno, digo, busquémoslo metafóricamente, ¿no? Más allá de si tiene un trastorno alimenticio o no, digo, que se puede generar por un montón de cosas, no solo porque querés eh, verte flaca o lo que fuera, puede ser estrés, puede ser nervios, puede haber un montón de causas, digo, también ella, eso le da arcadas, le da arcadas ser así, y eso me parece que está re bien trabajado, porque vos decís, no se nota como que ella quiere bajar de peso, ¿viste? No, no me da eso. Me da que es más los nervios, el estrés, todo lo que le provoca, ese boicot que le hace la familia a ella también, con su vida personal. Y eso me parece súper poético, en algún punto, que hayan elegido eso, como que vaya al baño, que vomita y te lo muestran. Y, y eso me gustó, no pensé que iba a ser tan oscura, y un gran punto a favor que me gustó esa oscuridad literalmente ese rechazo a, a la realeza, a todo eso que lo rodea, me, incluso también algo que por ahí no mencionamos mucho pero que va de la mano con esto del libro de Ana Bolena, que vos lo mencionaste en un momento, que es la Tremendo. relación con, con Charles, esto de tener Tremendo. que seguir en pareja con alguien que ya sabe ella que, que la estaba engañando. Y que ellos están separados me parece a ese momento sí, de la historia, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno... Es tremendo, tiene que seguir conviviendo ahí, fingiendo, como un poco eso. Ana Bolena, todo esto, yo no lo sabía, lo, ahí lo googleé. Realmente yo esto no lo, lo desconocía porque por supuesto no me gustan las historias de las realezas, pero Ana Bolena fue decapitada por adulterio y eso me pareció súper interesante como ella también un poco después, bueno, la ve en un momento a lo último. Sí, la ve varias veces de hecho totalmente, eso me pareció un flash como ella a partir de lo del libro la empieza a ver y empieza como eh, un poco hasta dialogar con esto ¿no? con esto que vos decís ¡qué loco! y Ana Bolena también fue muy controversial en la realeza yo esto no lo sabía, lo investigué pero um, también parece que ellos estaban separados y Ana Bolena también sintió rechazo por parte del príncipe, que creo que era Enrique VIII, puede ser, Sí, Enrique, Enrique, Enrique VIII. sí, sí y me parece que también un poco este paralelismo en la historia de las dos como princesas eh, un poco controversiales, transgresoras y polémicas en cuanto a la realeza, me pareció genial, muy bien logrado. Y por eso me gustó también que termina la película. Yo no me acuerdo qué cenaba primero, si va a la del auto o va a la de que él deje el libro, pero me gusta mucho cuando él deje el libro en la biblioteca. Me pareció brillante. Como ese final de él dejando el libro, como bueno, ya entendió, ¿no? Sí, como a, hasta acá está. <risa> Exacto, claro, muy bien, como él lo guarda. Obviamente que ya sabemos que, bueno, yo creo que como espectador podemos predecir que fue él quien lo dejó, pero... Sí, de hecho cuando se lo pregunta a ella es como sí. que medio que se hace el boludo y se va. Totalmente. No lo deja muy claro, pero bueno, ahí te puede dar una idea de que, bueno, fuiste vos, pero no lo quisiste admitir. Totalmente, totalmente. Sí, incluso también podemos darnos cuenta quizás por las primeras escenas en las que un poco medio lo simula porque él juega a vigilarla, entonces decimos, bueno, puede ser que haya sido, pero me gusta también ese ese ese límite que tiene él de decir, bueno, ahora lo guardo, como muy bueno. Después del momento en el que vuelve a su casa de la infancia, que es donde sí. ve a Ana Bolena, que digamos sí. que un poco la salva, porque es como sí, que le dice, total. bueno arrancate el, el collar, el de Perlas, y, y liberate de esto, de este pasado que te está atormentando. Se libera, o sea, a partir de ese punto ¿Sí? se libera. Y lo siguiente que vemos es ella despertando en la cama y llegando Maggie, que le saca primero el libro que tenía en la cama. Es verdad, no como me acuerdo de detalle, claro. Me acordé de eso justo ahora que, que mencionabas esto del libro. O sea, primero es Maggie que llega y es como que después pasa lo de la playa y ella decide ir a buscar a sus hijos e irse. De, de todo este lugar Y después en viene año. esto de que Deja el libro ahí en, en la biblioteca Pero también es todo como muy Con pinzas, y si vas a esos detalles Es realmente hermoso Totalmente, y yo creo que también la película Igual juega con eso, con que nosotros no, no, Nos descoloque y no entendamos bien Qué es lo que estamos viendo, como que creo que Ahí está un poco la magia De, de él, el lograr esto Que no sabemos, viste, de si se tira no se tira Si se come las perlas no se las come Como que hay algo de eso todo el tiempo en la película. Esa tensión me encanta que genera entre el plano como más, más de ilusión o más de, quizás podríamos decir, un plano más onírico y el plano más real, o sea, de, de las vivencias reales. Y creo que también tiene que ver, está muy linkeado a esta metáfora de ella está viviendo en una pesadilla, la verdad. No sí. le está pasando bien. Sí, de hecho, ahora me acordaba también un momento que no lo anoté entre las escenas destacadas, pero me acordaba justo ahora con lo de Ana, Creo que fue cuando ya tiene este vestido que aparece en los pósters, sí, sí. que empieza a correr y que dice que estaba mal. Que si le preguntan, ella estaba mal. Y empieza a correr y vemos que empieza a correr ella con el vestido sí. y después cambia a Ana siendo la persona que caracterizaba a Ana. Pero después ya en la siguiente toma es ella, Kristen Stewart, caracterizada como Ana Bolena. Es verdad, ese juego que te... Uy, no me eso, acordaba sí, de esto. Me acordé de eso juego. y es... A, analizando todo esto es como... Mejor, digamos. Es como que se aprecia mucho más. Totalmente, re... Gran observación. Eh, sí, ese final, muy bueno, muy bueno. La verdad es excelente. Y bueno, esta escena... ¿Podemos hablar de la escena sí, de hablemos la hablemos de, de escenas, hablemos de escenas. ¡Ay! Me encanta, me encanta. La escena de la cena, por favor. Qué Creo genial. que es la mejor escena del 2021. En todas las películas que vi no hay una escena así como tan fuerte. No Yo hay no diálogos. Es... No, no, es no, no existe una palabra. Es increíble, es increíble. Y además, no sé si a usted te pasaba... Pero a mí me pasa que yo no tengo ni idea de la realeza. Imagínate mi situación, no tengo ni idea de la realeza, más que de, de películas, toco de oído. Más que veo esta escena y me genera una incomodidad increíble, más que se me llenan los ojos de lágrimas, me parece que es un mérito increíble. O sea, increíble. Creo que es un poco la joya de la peli, ¿no? Y que resume también de qué va la peli. Va de eso, va de ella comiéndose las perlas, o sea, va de, de esa poesía. Me parece increíble, me parece increíble lo del collar del amante, o sea... Sí, ahí ve por primera vez a Ana en, en la mesa. Uf, tremendo! Y los gestos de Carlos, ¿viste? Como sí. viviendo en otra realidad. Sí, sí. Y la, la, la banda sonora, porque tocando. además ahí está hay una banda tocando. Sí. Entonces es como que en un momento, hasta que no muestran a la banda, pensás que es la banda sonora de la película, o sea... No no verdad? hay, y están ahí tocando. Es como que la atención la generan, la están generando un poco ahí en vivo. Eh, verdad, también juega con mí... eso de lo que es real, lo que no es real. Es excelente. Totalmente, y a mí me gusta mucho también esta mirada medio perdida de Carlos. Eso eso me parece me parece mágico. Como que le hace algunas señas y ella no entiende, ¿viste? Como, uh -huh. sí. como está en la suya. Algo me, me parece muy mágico. Esto lo, lo leí en internet, pero parece que Kristen dijo que las perlas que ella come en la escena son de chocolate viste que ella claro empieza más como a masticar y a tragar y vos decís bueno qué hizo la actriz o cómo fue este corte viste igual que se puede hacer cualquier cosa pero sí. increíble que fueron reales para que ella pueda hacer todo eso así de y una. le da más dramatismo verdaderamente okay. totalmente eh, porque, porque se nota que no hubo cortes es como que la ves ahí que está tragando y llorando y, y, y la verdad que genial. Yo creo que eh, ya eso que te mencionaba de los gestos de Kristen Stewart yo creo que esta escena personifica claramente lo, lo que quiero mencionar con eso, porque es así o sea, todo lo que hace actoralmente eh, con, con los gestos, con las miradas, con el llanto es, es su actuación, o sea, sí, es esto está muy realmente, bien. sí es excelente sí. Muy bien, y creo que en ese sentido me parece que me gusta mucho ella, no sé si no sé si te percataste pero seguro que sí, hay mucho plano también de ella de atrás, que de atrás sí. es muy igual, ¿no? Como uh -huh. está muy bien personificada de atrás, me parece. Sí. Eh, bueno, de adelante no, porque claramente... Bueno, ¿viste que la biopic pasa? Como que siempre te la hace un actor que es más lindo que la persona real. Bueno, otro detalle, que yo me percaté de eso hace poco, porque pusieron el avance antes de una película en el cine, y sí. fui con una amiga y ella la quería ir a ver, y bueno, ahí empezamos a hablar de la película, yo le dije, sí, está muy buena, me encantaría verla en el cine, no sé qué. Y me, me, me nació la duda ahí. Kristen Stewart no es británica, y buscamos... Y claro, es estadounidense. Ah, bueno, pero tuvo que hacer el acento. Exactamente. Cuando me enteré de eso fue como... Ah, bueno. O sea, le salió... Yo pensé que era británica. O sea, al serio? ver la película, pensaba que era británica. Y no. Yo no sabía, mirá. Y le salió, no. pero no parece. O sea, realmente no, no, le salió es muy bien. Es verdad. Bien. Pero, pero igual tampoco... O sea, no sé qué, ta, qué tan costoso es, pero me parece que igual el acento británico es como... Nada, quizás engolar un poquito más la voz. Of course. Sí, claro, no, no, es, no es complicado, pero hay que hacerlo. O sea, sí, sí, totalmente, quizás más mérito para ella. ¿Y los actores son británicos? todo Eso yo no lo sé. La gran ejemplo. mayoría creo que sí. Creo que ahí sí. va, ahí va. Está John Harris, que hace Darren, sí. el, el chef. Timothy Spall, que sí, es británico. Es Sally británico. Hawkins es británica. Bueno, el director es chileno. Yo no me acordaba, la verdad, este pequeño detalle. Yo a Kristen no la tengo más que de Crepúsculo. Imagínate mi, mi historial. Y que además no me gustó para nada como actuó. La vi igual muy de chiquita, ¿no? Pero me acuerdo que era pésima. Y realmente me encantó. La actuación acá cre ha crecido un montón. Eh, muy bien. Pero bueno, también esto, ¿viste? Que siempre las vio Pix. A mí me, me encanta porque te buscan el actor que es más lindo que el, que el real. Sí. porque Dayana no era tan no, no era tan linda, estaba tan tan bien tenía eh. sus facciones, digamos, como que claro no, no, es, estamos... no era Chris Stewart no. de hecho, bueno, yo, sabes que esto ya no me acuerdo de ahí pero um, era más narigona, ¿no? Dayana, sí. un poco más pero sí, sí, sí. bueno, en todo lo que es plano de atrás me parece increíble y después, obviamente, más allá de todo esto, que no nos importa cómo haya sido ella, porque la personificación está increíble. Me parece que tiene que ver con eso. Sí, obvio. Y, Además, en cuanto a maquillaje y, y peinado, eh, lograron... El peinado, sí, espectacular. Eh, ...mucha semejanza. Y, y eso, junto con la actuación, creo que eh, dejan un poco de lado por el parentesco puede tener con, con la persona que está interpretando totalmente no nunca hay que compararlo porque obviamente si bien es eh, eh, es como biopic viste uno tiende a hacer estas cosas comparación con el, y no tiene que ver con eso o sea es una es una película autónoma que se defiende sola y muy bien y, y yo creo que sí que el, ella personifica muy bien en, está, está muy bien el personaje y está muy bien esta lady di que digo a mí no me interesa si esto fue real o no pero la película está espectacular sí sí sí exactamente Viste que hay muchos como diciendo, pero no sé si es real. Bueno, no importa. No importa. Sí, es una historia que se está llevando al cine. No, no hay que tomar eh, no, no, las nada. películas como, che, esto es 100% real. No, está, a ver, está hecho para la película. O sea, es así. Eh, Obviamente. Y a nadie le importa mostrar tu vida igual de aburrida de lo que debió ser. O sea, por supuesto que queremos drama, queremos ficción, queremos... Eh, la vuelta de tuerca para que nos muestres algo que valga la pena ver, dos horas, no sé sí. cuánto dura, pero sí, como casi digo, dos horas. eso para mí es lo que, lo que interesa, digo, no importa si tuvo problemas alimenticios, si tuvo alucinaciones, si tuvo pensamientos destructivos, yo creo que va de otra cosa, va de la magia que él creó eh, a través de, de esta figura mítica, porque ella es mítica yo creo, ¿no? Como un poco, el, como quedó medio Princess Diana, medio mítica en, en tanto historias que existen, canciones que le hicieron, eh, quedó como el mito de ella. Sí, sí, completamente. Y llevar siempre una historia así a, al cine, y siempre va a traer eh, controversia en un punto, porque hay cosas que las personas que por ahí Saben más de su historia, van a decir, no, y esto no era así, y no, y bueno. Claro, no, señor, no nos importa cómo realmente era. Sí. Mientras esté construido bien el verosímil para que eso suceda, eso es lo que importa, digamos. Eh, lo que pasa un poco en las biopics también, yo creo que hay una problemática igual. Eh, actual, arre, ah, re polémico esto, pero hay como un poco una problemática actual de la biopic, ¿no? Porque la gente cuando, o, o también existe con, inspirado en hechos reales y basado en hechos reales, también existe eh, con esto, sí. pero la gente no puede separar cuando le dicen eso que hay algo que realmente pasó, digo, la gente onda espectador quizás eh, promedio, ¿no? Qu quizás obviamente hay gente que puede separarlo pero entonces uno espera que todo lo que es, esté ahí sea verdadero, o que sea tal cual, o que me muestre algo que realmente haya pasado, y un poco es así y otro poco no, porque también cada película se tiene que justificar a sí misma, y si vale la pena contar una historia por algo y yo tengo que inventar otra cosa, la voy a inventar, a ver, en tanto se pueda, por derechos de imagen o derechos de lo que fuera, yo, director, lo voy a hacer. A mí no me importa, verdaderamente. O sea, a mí lo que me importa es lo que yo puedo contar con eso, no verdaderamente la historia. Entonces, me parece que un poco hay que ser, hay que tener cuidado con este término de biopic, ¿no? Y, y pensaba también que, que desde, desde el lado de, de qué es una biopic, eh, hay mucha gente que si no esperaría una película, no sé, o diría que tal película es aburrida, pero está bien porque es una biopic y no, no, la película tiene que tener cierto sentido para que exista. O sea, no es que se hace una biopic porque sí. Como digo, hay todo un, un, un marco atrás que dice, bueno, vamos a contar a esto porque es necesario por algo. ¿entendés? Digo, en este, en este sentido, yo justifico mucho esta película porque, digo, esta película se justifica, nos muestra un lado de Lady Di, que nosotros no vimos anteriormente en películas no lo vimos, entonces en ese sentido digo que me parece que es fantástico el enfoque porque nos viene a contar algo nuevo, sobre algo, está bien una figura histórica que ya conocemos que ya está Remil representada ok, pero es algo nuevo, y en ese sentido le doy la derecha, posta Pablo, un capo gran película se mandó yo, no vi eh, Jackie, que es la anterior sí. eh, que también va un poco sí. por el lado de Biopic yo tampoco la vi eh, igual. Y después de, de esta película, la verdad que me dieron ganas, porque realmente, volviéndola del principio, me, me hizo interesarme por una película sobre un tema que no me interesaba. Y eso... Es un montón. Eh, es mucho, es muchísimo. Y me gustó, la verdad que, que me gustó. Bueno, no sé si tenés algo más para mencionar. Mm, me parece que de la peli ya destacamos varias escenas que están muy buenas Sí, yo había notado algunas más, que si querés las menciono así nomás sí, obvio, más rápido. Me, nada. Bueno, la de la escena ya lo hablamos, esa la había destacado y, y, y la hemos mencionado sí. Hay una charla que tiene con Maggie, sí. Diana, que tienen unos espejos Que se ven sus, sus caras en, en los espejos reflejados una boludez, pero me gustó mucho. Sí, muy lindo. Bueno, la charla con los hijos, con las velas que están jugando, eso también ya lo hemos mencionado. Cuando sí, visita la casa de, de su niñez, que pasa esto de que ve a, a Ana, digamos, ahí de cerca. Tremendo. Y otra escena muy, muy buena, la de la mesa de pool, en la que habla con Charles. Ay, sí, esa escena, muy buena, muy buena esa. Escena. Es genial. Esas escenas son muy, muy, muy buenas. Tiene sí. muy buenas escenas. La verdad, que es una y película. La agarra que... la bola negra y la tira. Sí, sí. La verdad, que es genial. Eh, me, me gustó mucho. Y para el final, viste que estaba este tema del espantapájaros. Uy, el espantapájaros, sí. Que es ella feliz. para en un momento y le saca la campera porque reconoce que era del padre. Sí. Y al final, cuando se va con los hijos, que tiró toda la mierda y se fue con los hijos. Ah. Sí tener su momento, le deja el, el vestido amarillo que, que tenía en un momento de, de la película, que de hecho, que es cuando Ana le dice que corra, que, que, que escape de eso, como dejando un poco, digamos, esa parte de su vida ahí. Nada, es un detalle que me, me gustó mucho. Muy lindo, muy lindo. Sí, yo creo que también en ese sentido me parece que el juego con los colores del vestuario, viste bien, bien de la época, espectacular. Creo que, bueno, ella también era una, bueno, era una lady posta, uh -huh. pero los vestuarios increíbles, me parece, no estoy segura, pero he visto fotos exactamente de Lady D con casi los mismos vestuarios. Eh, en ese sentido me parece espectacular, porque porque es su estilo, es eh, lo, que ella, lo que ella se tenía que poner, y un poco en ese sentido digo, qué locura, ¿no? Como ella tenía una, tenía una idea también de, de vestuario en su cabeza que no podía, no podía vestirse como ella quería realmente, y por eso me gustó cuando baja con medias a la alacena, como quien está en su casa... Lo más casual eh, exacto, que se podía, digamos. Exacto, lo más casual que se ve en la película. Exacto, me parece brillante eso, que, que baje ahí en medias. Eh, y lo del espantapájaro me parece muy bueno. También, viste, si nos enfocamos en la figura del espantapájaro, también es una figura muy escalofriante, ¿no? Que quizás nosotros igual somos cero cultura inglesa, pero digo en cuanto a lo que nosotros podemos interpretar del espantapájaro, es algo medio, medio como hasta de Halloween, ¿no? Como, sí. no lo veo como algo que, que juegan los niños, más allá de que, de que por supuesto, no sé qué significa en la cultura inglesa, habría que ver después, digo, a mí me transmitió otra cosa, digo, el espantapájaros es un... un una figura humana incompleta, digo. Como... Y además para espantar, justamente. Exacto, exacto. Entonces digo como, eh, qué loco ese juego, ¿no? También. Eh, sí, de hecho, yo no sé si es literal, ¿no? Que espanta pájaros o sí. Sé que funciona o debería funcionar para eso. Lo ponen en, en digamos, los lugares de cosecha, de siembra, sí. para que los pájaros no vengan a a, a estar con el tema de, de las semillas y todo eso. Fuerte, yo creo que los símbolos que tiene esta película son fuertes, o sea, así como eh, si te pones, si te detenés en todo, yo creo que es una gran obra de arte, la verdad. Sí, sí, es eh, como mencionaba antes, eh, con pinzas, es como que todo está Perfecto. ubicado y, y hecho a propósito Perfecto. para eso. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo que mencioné todo lo que tenía... Tenía pensado, me parece un poco eso, súper, súper, súper recomendable a todos, o sea, me parece que es una película que le puede gustar a cualquiera, si me gustó a mí, mira lo que te digo. Sí, sí, me pasa lo mismo. Eh, <risa> sí, eh, vayan a verla, es para ver en el cine además, yo creo que es para disfrutar sí. en, en pantalla grande. Sí, también por la música, esto que destacabas muy bueno, eh, la música vale la pena, se escucha hermosa, se escucha, es todo, todo un, todos los símbolos hacen que sea eh, una imagen espectacular, una literal, eh, así un orgasmo de película espectacular. Sí, muy buena definición. Yo soy muy manija igual, ¿viste? Que me, me, me pongo loca ahí. <risa> No, no está bien. Además, me gustó el, un lindo análisis. Hicimos, me, me gustó, me gustó cómo se re, re, muy lindo todo. Muy lindo todo lo que dijiste vos también, muy piola. Bueno, muchísimas bueno. gracias. No, gracias a vos. Bueno, hasta acá esta reseña de, de Spencer. No sé si vos le ponés una calificación. Si no tenés, no pasa nada. Yo no sé, porque aparte yo también tengo un poco de, no sé, no sé cómo ponerle calificación y, o en cuanto a qué podría decir una calificación, ¿me entendés? Si no miedo? tenés, no, yo no. pregunto por, por cortesía, eh, pero <risa> si no tenés, tampoco te enrosquecen. Uh, qué, qué, no, lo pongo. No. Qué? pero lo que sí quiero escuchar, a ver vos, que, que Yo no tenés. Eh, lo digo. A ver, dale, dale, dale. Para mí fue, fue un 9 de 10 Eso, un montón Espectacular. Sí, la verdad que eh, me gustó me gustó más de lo que esperaba, es esto que, que ya hemos totalmente. mencionado Totalmente, totalmente Una película que fui nada más porque se hablaba de la actuación de Kristen Stewart y la quería ver Y era una de las más mencionadas del año y tenía la posibilidad de verla Entonces fui por eso nada más y me encontré con algo que, que realmente no esperaba y que me gustó mucho y todo esto que hemos hablado, eh, visualmente, la banda sonora, las actuaciones, eh, los simbolismos, todo, todo hace una, digamos, obra de arte. Eh, sí, muy poética. En sí. todo, y, y la verdad que una muy, muy buena película. Sí, coincido mucho. No tengo una nota, pero está mmm, más que aprobada. No, no está bien. Eso, eso ya cuenta como calificación. Más que bueno, aprobada, ya puede contar como, como calificación yo a todo esto tengo problemas con las notas en el arte porque también como fui a una universidad de arte tengo un problema con esto es como digo y es las complicado que... en hay a gente a la que no le gusta está bien yo lo hago ya te digo porque soy digamos obsesivo en copa esa obsesión todo. Eh, sí sí si entras a, a leer box, tengo ahí listas eh, es como que hago todo me así voy a hacer. Muy ordenadito. Pero simplemente por eso. Es, es como los premios. O sea, que hablé de los Oscar, sí. es Como que un premio no, digamos, destaca a una película no, por sobre por si el resto. Eh, no, y así con las, con las calificaciones. Tal cual. Eh, son eh, números y, y premios que, que no van más allá de, de lo que es la obra. Tal cual. Igual quiero saber, a ver, cuál es tu 10 de 10. quiero En la vida, a ver... En, en cuanto a las películas, o sea, sí. ejemplos de películas a las que le puse 10. Sí, quiero saber eso, por favor, vendría mucho. Y hace poco en el podcast eh, hablé de La La Land, que es 10, para mí. ¡Eso! Eh, Lo voy no, a escuchar, el, el de La La Land. Dale. Eh, la ves bueno, mucho, la vi en el cine esa cuando... No sé es, para mí es mi película favorita, así que la he visto muchas veces. Muchas, muchas veces. La Otra también... De Dark Knight, la segunda de ¿Sí? Batman de Christopher Nolan. También okay. 10 de 10. 10 de mí. 10. Uy, esos 10 de 10 son súper recomendaciones para mí, ¿eh? ¿eh? No sé a ver qué más mencionarte. Tengo varias. Pasa o que ahora no me acuerdo. Bueno, hace poco subí un reel a mi Instagram sobre Cubo. No sé si la ubicás. ¿Cubo de, la película? Sí. Sí, Cubo, bueno, Cubo. Esa para yeah. mí es también 10 de 10. Esa. Eh, y está buena. Bueno, te doy tu espacio para que menciones tus redes a todo el público que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias por, por la invitación, por supuesto a que vos, para mí es todo vos, un desafío, por porque es el primer podcast que grabo en mi vida, <risa> así que espero haber hablado bien y espero que se escuche bien, la verdad. Salió genial, y, bueno, y si estaba nerviosa mi... no se notó en ningún momento. No, no, nerviosa no porque soy, soy medio desfachatada en mi vida en general, pero... Mmm, pero sí, por supuesto, no, no sé bien cómo se escucha, que, todo eso que vos después verás. Y yo también cuando lo escuche. Así que, bueno, te agradezco un montón por la invitación. Cuando quieras, obviamente estoy, me prendo, a pesar de la diferencial y toda la bola. Se pudo, se pudo, se pudo. Y mis redes son berenicekido, arroba berenicekido, y kido con doble D como Beatrix kido de Killville. Bueno, así, obviamente por Beatrix kido, es mi nombre artístico. Y tengo Instagram y tengo TikTok por el momento. Así que si quieren seguirme ahí, estoy hablando de algunas pelis, también hago recomendaciones, algunos análisis, también algunos conceptos teóricos. Me gusta mucho la teoría, así que también por ese lado. Me copa también compartir un poco lo que aprendí en la facultad, qué sé yo, ¿viste? Compartir a quien quiera escribir o quien quiera empezar a escribir una historia, un guión, una obra de teatro, lo que quiera de empezar a escribir. Así que, nada, ahí estaré, en Instagram y en TikTok. Genial, sí, síganla porque en Instagram tiene muy buen contenido. De hecho, así llegué a vos. Ay, muchas gracias. Eso me alegra. ¿Sabés por qué fue? Ahora que mencionaste esto de Kill Bill, ver, Por lo ver. de Bastardos sin Gloria. Vos Ay, comentaste en, sí. un, en un posteo de, de una cuenta de Instagram, ahora no recuerdo bien el nombre. Ah, sí, de cinéfilos que subieron la escena y yo me volví loca. Soy muy sí. manija. Eh, yo, encima yo... Para figurar, nada más comenté la frase que grita, eh, ay, no me acuerdo el nombre del actor, se me fue el nombre. Sí, a, eh, Christoph Waltz. Ahí está, Christoph Waltz. Que lo amamos. Y yo comenté eso, nada más, era como, bueno, quiero figurar acá, además llegué, viste, cuando llegas entre los primeros comentarios, y vos hiciste una explicación ay, sobre la escena, y yo ahí quedé yo como fascinado, y ahí fue cuando te hablé para, para invitarte al podcast. Por favor, que... tenemos que hacer análisis de Tarantino Exactamente, si que, en algún si momento prendés, además yo soy fan. Bueno, Así que... ahora que hablábamos esto de los 10 Mi película favorita de Tarantino es Bastardos sin Gloria Mirá, diez. Así que... ese es un 10 de 10 me imagino Sí, obvio, obvio, si pudiera ponerle mil de mil Le pongo mil de mil es Fantástica Espectacular, película. gran que... película que, Bueno, ya cuando hable de esa película ya te tengo como invitada por favor, eh, pero por favor, porque sí, sí. aparte yo de hecho también hice un trabajo para la facultad de eso Y soy súper soy fanática, así Todavía que... no he hablado de Tarantino, así que cuando Sí, el de momento... hecho, re, y si querés que hable de su historia también, me leí dos biografías de él de memoria, las tengo Tengo dos libros, soy muy fanática Genial, genial Pero bueno, viste, cuando algo algo te, te gusta mucho te quedas re manija Sí, es así, eh, completamente y por eso también este espacio de, del podcast que es algo que me gusta, me gusta hablar de películas por ahí sin tantos conocimientos algo que sí vos has demostrado que tenés no, yo creo, a ver como vos decís, cada uno habla desde, desde donde puede y quiere, o sea mm -hmm. es así pero, así pero que es lindo expresarse encanta. así, así que obvio, obvio re bueno, muchas gracias por el espacio. Estoy muy contenta. No, no, gracias a vos. Eh, <risa> menciono mis redes antes de, de cerrar esto. Eh, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. En YouTube también están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, Panchan Raccoon. Me encuentro también en Letterboxd y Medium. Se varía el guido. Y bueno, muchas gracias de nuevo, Bere, por estar acá. A vos, a vos, te, de verdad. Te dejo tranquila que ya... Por la diferencia horaria, debes querer ir a cenar y a dormir seguramente. <risa> Así que te dejo, te dejo tranqui y bueno, ojalá pronto puedas estar de nuevo por acá. Bueno, muchas gracias. Hermoso estuvo. Gracias, gracias a vos por estar. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.